Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Os digo que todo aquel que me confiese delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. Pero el que me niegue delante de los hombres, será negado delante de los ángeles de Dios».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 Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia, pero él le dijo, Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, Mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También les refirió una parábola diciendo.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 Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has guardado, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. Dijo luego a sus discípulos, Por tanto os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que comeréis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 Sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las boras, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, haya velando. De cierto os digo que se ceñirá, y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia o a la tercera vigilia, si los haya velando...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 Decía también a la multitud: Cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, Agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, Hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Cuando vayas al magistrado con tu adversario, procura arreglarte con él en el camino. No sea que te arrastre al juez, y el juez te entregue al guardia, y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado aún la última blanca. Libro de Josué Capítulo 11 Cuando yo esto, Jabín, rey de Azor, Envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Axaf y a los reyes que estaban en la región del norte en las montañas y en el Arabá al sur de Sineret en los llanos y en las regiones de Dor al occidente. Y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereseo, al jebuseo en las montañas y al Leveo al pie de Hermón en tierra de Mispa.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 salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos, y que no les fuese hecha misericordia, sino que fuesen desarrayados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab, de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel.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 al Oriente y hasta el Mar de Arabá, el Mar Salado, al Oriente por el camino de Bet-Gesimot, y desde el Sur al pie de las laderas del Pisga; y el territorio de Og, rey de Basán, que había quedado de los Refaítas, el cual habitaba en Astarot y en Edrei, y dominaba en el Monte Hermón, en Salca, en todo Basán hasta los límites de Jesur y de Maaca, y la mitad de Galaad, territorio de Seón, rey de Esbon.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 el rey de Geser, otro el rey de Debir, otro el rey de Jeder otro el rey de Orma, otro el rey de Arad, otro el rey de Libna, otro el rey de Adulam, otro el rey de Maceda, otro el rey de Betel, otro el rey de Tapúa, otro el rey de Efer otro el rey de Afek, otro el rey de Sarón, otro el rey de Madón, otro